tardes! Hoy vamos a informarnos sobre qué es un psicólogo. ¿Sabe la gente realmente qué es un psicólogo? Vamos a comprobarlo. Hola, Suta. hola, hola. ¿Me podrías definir qué es un psicólogo? Eh, a ver, pues no sé, alguien que te da consejos, por ejemplo. Uh -huh. Como un amigo, pero diferente. ¿Un psicólogo? En plan, cuando estás loco, vas y, no sé, cuando estás muy mal, creo. Para mí son todos unos charlatanes Dani. ¿Uy, un psicólogo? Me... Bueno, la verdad es que no creo en eso. No creo en ellos. Lo siento muchísimo. Hemos estado preguntando a la gente qué opina que es un psicólogo. Esta tarde venimos a Actúa Psicología Positiva para conocer la definición de manos de un profesional. Un psicólogo es un profesional de la salud que basándose en la ciencia busca mejorar la calidad de vida de las personas. Para ello proporcionamos herramientas para afrontar el día a día y así potenciar las propias fortalezas.